Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos. Gracias de verdad por sus suscripciones, por sus comentarios. Que si sí ando desgreñada, que si sí no ando desgreñada, que si sí. todo eso me encanta que me escriban. Y de verdad, gracias, gracias por estar con nosotros. Y gracias sobre todo por escuchar eh, de voz de las celebridades sus, sus cosas, sus verdades, porque luego leen y todavía me discuten. No, pero es que yo leí. No, pero es que no es así. Entonces, para que salgan ustedes de dudas y para que estén de verdad informados, es por eso que se creó este programa en Casa de Mara. Y hoy tengo la fortuna de reencontrarme con una amiga que conozco desde hace muchísimos años. De hecho, sus tres hermanos, y ellas son amigos míos, ella nació en, en Parral, en Chihuahua y es hija de dos grandes cantantes de, de la época que ella nos va a contar, y además es actriz de teatro, actriz de cine, actriz de televisión, es actriz de doblaje, sí. es, eh, bueno, ¿qué no ha hecho? Es, es comediante, no me gusta llamarle comediante, pero bueno, pues se le da, ni modo, es conferencista también, y es un rostro muy familiar para nosotros. Ella sí. es reconocida como una de las mejores actrices de comedia, de habla hispana y me da muchísimo gusto recibir aquí en casa de Mara a Consuelo Duval. ¡Ay, ay, ay! Gracias. qué bonito. Hasta me marié. ¿Por qué? ¿Es así de esas ideas, caray. To, de Esa eso? soy yo. Has hecho muchas cosas. Sí, qué bonito, ¿va? Qué muy bonita carrera, muy sólida. Sí. Cuéntanos, preséntale a la gente a tu familia. A tu papá, que era mi novio. Claro. Que falleció hace no mucho. A tu mami, que falleció y tú eras muy pequeña. Uh -huh. Se quedaron los cuatro muy chiquitos. Este, cuéntales de tus hermanos. Cuéntales cómo era tu familia. ¿Cómo fue pues tu somos fa familia Muega, ¿no? Yo, yo soy muy afortunada de ser la más chiquita porque pues, soy la consentida de todos <risa> y la que mueve sí, los hilos de porque además es de María todos. del Consuelo Duzos de Calzada. María del Consuelo, ese, es una, ese sí es uno de los graves errores de mi papá y de mi mamá, cómo se les ocurre ponerme María del Consuelo, pero bueno, eh, mi mamá se llamaba Consuelo Vidal, era intérprete de Agustín Lara, una fregona en los años 50, 60, por ahí, y se enamora de mi papá, en la XW porque mi papá también cantaba. Entonces, enamoran. Mi tía María Duval era él, la reina de esa, la gloria del cine nacional Guapísimo en aquella época, tía. guapísima, millonarísima. ¿Por eso te pones, Duval? Sí, este Sí. Así, con harta, su película Arta con Lama. el santo y las vampiras y su casa con alberca y era como muy increíble. Bueno, el caso es que le, le generaba competencia a mi mamá. O sea, las dos tenían como por ahí la edad, las dos se dedicaban a la cantada y eso no le gustó mucho a mi abuela. Entonces, no dejaba a mi papá que anduviera así también bien con mi mamá. Tanto que no se podían casar, porque en aquella época se necesitaba la autorización de la mamá sí. para que el sacerdote dijera, ok, se casan. Entonces, bueno, nazco yo. Bueno, nace Pepe, mi hermano mayor, que es tenor, que es tenor, medieval. después nace mi hermana Lulu, que es directora de relaciones públicas de Televisa, conoce a medio mundo, es muy, muy amada en este mundo del sí. espectáculo. Que pasó una, un episodio muy duro y lo pasó con una gran integridad de cáncer de mamá. Sí. Y está en perfectas condiciones. En perfecto, con el pelo hasta acá. cuando le crees? como, sí, no, Pero además su peluquita, y le hace segundo piso su peluquita. Claro. Nunca claro, perdió claro. Esta, estas ganas no. de vivir. Y entonces. Eh, Alfredo Lápiz. Alfredo, nace Alfredo. Que fue musicalizador en Televisa de Guillermo Choa. De todo, de, de la carabina de Ambrosio, de los programas de Chabelo. Sea, la misma preparatoria. Sí. <risa> Todos tenían una carrera y aparte trabajaban, ellos se la pagaron y yo. Pero entonces éramos chiquitos. Cuando yo cumplo dos años, mi mamá se enferma, no saben muy bien de qué, se va al hospital de la ANDA, mi papá quería que se fuera a un hospital privado, pero ella no, en este sacrificio de mártir de no gastes por mi salud, ¿no? yo me la imagino. Y ahí va a dar al, al hospital de la ANDA, se confunden con la enfermedad, y la operan de otra cosa, le provocan septicemia ¿Qué? y pues negligencia médica. Pero algo pasaba que no se moría la señora. Y entonces, o sea, estaba grave ya la septicemia, ya no era para que estuviera viva, pero ella le dijo a mi papá que lo único que quería para poder morirse en paz era casarse con él, porque si no, no se iba al cielo, fíjate las ideas, porque estaba viviendo en pecado. pecado mortal en pecado mortal, entonces casarse le iba a dar la paz de saber que llegaba al cielo, bueno, eso es lo que me han contado, entonces alguien, te lo juro, esto es súper emocionante de mi familia, alguien llega a decirle a, a mi abuela oye Chelo está muy mal, ve a verla nunca supimos quién fue, que ella supuso que era un enfermero del hospital pero jamás supimos Angel. quién fue, Ángel, llega al hospital con el padre se casan y ella, o sea, dice, la, el acta de matrimonio dice en, en artículo mortis, no sé qué. Y justo cuando firma y termina de firmar, cae la mano, se ve en el papel y se muere. Y entonces qué mi pelea. papá se vuelve loco y dice, me la mataron, ¿qué voy a hacer yo con estos hijos? Voy a demandar a la ANDA. Claro que sí, mi papá no tenía ni la primaria terminada. Entonces, demanda a los doctores que la mataron y a la ANDA. Se le acerca en aquella época ya está muerto el bigotón Castro y le dice ¿O le bajas o tus hijos se quedan huérfanos? Ay no. Y entonces cielo. él le bajó de huevos. Sí. Y en la tumba de mi mamá le juró que iba a ser abogado y que él iba a defender a, porque no se pudo defender no tenía los conocimientos. Entonces ah. bueno pues ya pasa el tiempo él nos cría nos enseña a todos a cuidarnos solito yo yo estoy en muy la época segura. De Crecemos todos hacer. en Tlatelolco. Vamos a casa de mi tía Mari. Ahí mi tía Mari nos cobija junto con mi abuela. Pero algún día llega mi papá a la casa de mi abuela y escucha a mi abuela hablando por teléfono y diciendo que ya está harta de, de que estén los niños ahí, que le están maltratando sus cosas. ¿Supuesto? Y entonces mi papá agarró a sus cuatro hijitos y les subió al coche, nos llevó a Tlatelolco y dijo, aprendan a cuidarse entre ustedes. Y pues yo tengo que trabajar, entonces mi papá trabajaba mañana, tarde y noche, me acuerdo que se escapaba del trabajo y llegaba conmigo y me llevaba a un restaurante, Campanita se llamaba, una fonda, y decía no me lo caliente, no me lo caliente, y entonces come mamacita, pero, pero rapidito porque ya me tengo que regresar a trabajar, entonces me enseñé a comer muy rápido y frío o sea, fíjate hasta, todo la lo que, hasta la fecha, si no me das comida caliente y me encabrono eh. yo como mi papá, todo como mi papá entonces se, se volvió pues, el héroe de mi vida, Lulú se volvió la imagen materna, Lulú es triquis miquis, chiquitiquis, sus aretes su pelito, sus tubos toda la belleza y yo todo lo marimacha que te puedas imaginar de jugando canicas y bote pateado y tú las traes entonces siempre fui como la angustia de mi papá pero hay algo muy extraño que me pasaba y es que cuando me iba al metro, o sea, inconsciente les escuincla, me iba al metro o me iba a buscar a los de menudo o alguna cosa de, los de menudo van a estar aquí. yo le decía, papá, voy a estar estudiando en, en el departamento de aquí al lado. Mentira, yo ya andaba en el metro y como a los 11 años. Pero me acuerdo que mi papá me decía, estás muy bonita, te van a robar. Y entonces para, veía a alguien peligroso en el metro y hacía el ojo así y la cara así y empezaba dizque, a caminar Ay, así no. para que me vieran fea y no me robaran. Y en el le decía, tío, ¿qué pasó, tío? si veía a alguien así como ya muy cerquita de mí ajá, y ajá. ya como que se sacaban de onda y el tío. Pero el único día en que me sentí en peligro, me acuerdo que volteé a ver a un, al señor que algún daño me quería hacer y me le quedé viendo a los ojos y le hizo así y se fue. Y luego vi una película de Memo del Toro donde una mamá se muere y aparece cuando sus hijos están en peligro a través de sus ojos y se asoma y los espanta. Entonces dije, ay, seguro, seguramente yo sobreviví a tanto. Me iba a Chapultepec en metro, o sea, siempre anduve muy solita criaba, y andaba con mi, con mi vestidito. Y no, piernudona. Y piernudona. Siempre, yo creo que sí, mi mamá se aparecía en, como en momentos de peligro. Avellana. Y Lulú y todos. Entonces, todos me criaron. Luego ya llegó el momento Tú trágico. Tú y usted y ellos me criaron, sí. Y, y, y es que de repente digo, mi papá me crió, eh, ya no me acuerdo cómo va el chiste, pero ahorita te lo digo. Nací en México, pero soy criada en San Antonio. Es. Ay, hago mi quehacer bien feliz y todo. Bueno, pero el caso es que... Eh, pues sí, fui muy, muy desmadrosa. Me expulsaron de todas las escuelas. Mi papá llegaba y me decía, ya no puedo contigo. Se enamoró de la ruca, que así vamos a conocer a este ente, ¿no? Que la jugó de madrastra. Fue fea, mala, y... O sea, sí le hizo honor a Walt Disney. Sí, sí, no sí más maseita, madrastra, sí, fea. Y entonces, pero es que la mochila que le prestó mi papá estaba muy pesada, sí. con cuatro hijos. Entonces, poquito a poquito, muy astutamente, nos fue haciendo que nos fuéramos todos a la chinga de su casa y se quedó con mi papá y sus otros hijos. Y entonces, pues nosotros nos quedamos afuera del juego y, en, y ahí empezó la vida para mí, porque mi papá me dijo, soy, es la última vez que te pago la carrera, o digo, la prepa, se si te acabó tu en banco, de México. Mmm, te pagas tú todo, y, y sin saberlo me regaló, lo más importante de mi vida que fue la responsabilidad. Ahora sí dije aquí me tengo yo solita, ¿cómo le hacemos? Y luego tengo entendido que de la secretaria de tu papá sacaste el personaje de Sisi. No, ahí te va cómo salió Sisi. Fuimos a que porque el papá de mis hijos ya ves que se fue por cigarros ah, y yo eso quería lo computa, llevarlos. Eso lo vamos a pero yo a quería vez. llevarlos a Disneylandia. Entonces mi papá me llevó a los juzgados a que perdiera la patria potestad. Entonces mi papá era todo amable, de hola, señorita, buenas tardes. Sí, y, muy bien. Y entonces habitado. yo estaba a un lado de mi papá y esta señorita estaba sacando como cosas. No era precisamente visca, pero no te miraba a los ojos. <risa> Ay, miraba a, a la frente. ¿Sabes? Esa gente que le dices no, pero a ver. Entonces, sí, ¿qué, qué quiere? Y entonces pero le dice, pues, pues de entrada saludarla, señorita, está usted muy bonita. Sí, así sí, pero qué... Entonces lo que dijera mi papá la ofendía y mi papá desviviéndose de amor por la vieja esta y a todo le decía, sí, sí, pero sí, que. Y entonces, ¿y sí, qué quiere? ¿Que le dé los documentos? ¿Sí se los doy? ¿Sí? Y entonces me empiezo a encabronar y volteo a ver a mi papá y, y dije, ya voy a hacer mi tanguito aquí y entonces me hizo. Y dije, bueno, yo algo tengo que hacer con esta pinche información. Entonces llegué a, a, a la hora pico, ya estaba grabando la hora pico, y le dije, pues yo tenemos que hacer un personaje. Y me dijo, pero ¿cómo marcamos en las cámaras que no vea los ojos? Y le dije, la hago visca." Y entonces de ahí, sí, arajo, sí, nació la sí, sí, sí. Ahora, Consuelo, cuéntame cómo llegas a Televisa, porque... También tu historia es muy inspiradora. Es bonita. Es muy bonita. Porque fue cuando, en la época en la que mi papá estaba perdido de amor, ya no, no nos reconocía, a mí me habían expulsado otra vez de la prepa, y me dijo, ya, págate tú tu carrera. O sea, ya, si quieres estudiar o todo, yo ya no tengo... Y dije, ¿y ahora de qué voy a vivir? Entonces me mantenían mis hermanos un poquito, que con su 15 pesos, que con todo esto. Y entonces Lulú entró... Peso. Con su 6 pesos, todo. Entonces Lulú entró a Televisa de recepcionista. Y en esta eh, eh, entrada a la recepción me recomienda y yo entro a la recepción en el turno de 2 a 9 de la noche y de 8 de la mañana a 1 de la tarde estudiaba en la prepa. Entonces ahí entro a Televisa como recepcionista. Y entonces ahí empieza un poquito mi historia porque Otto Sirgo me invita a cenar junto con Lulu y, le, y me dice, oye, yo te veo muy bonita, con muchas capacidades histriónicas, ¿por qué no vas a hacer un casting para una obra de teatro? que Se llama Engañame a 100 por hora. Y yo dije, ay, no, pero sí, de aquí soy. O sea, ¿ya te gustaba la Ya, desde chiquita. Yo me ponía en la ventana y les cantaba a mis amigos y... Y hacía shows y de, de ponía mis muñecos ahí, actuaba y Jesucristo, superestrella, yo era Jesús, Pilatos, Todos o sea, todo, todo, todo. Iba al teatro con mi papá y le decía, es que yo quiero subirme ahí, ahí quiero estar, ¿no? Entonces, llega esta oportunidad y me dice, Otto voy a... E ese día me fui a cenar con él y con los pues, bonita ella de sus 18 años. Sí, 18. Y entonces... 18 años. Dios. Y entonces... Llego al casting del teatro en el Teatro República con, eran José Solé, Talina Fernández, eh, Otto sirgo José Elías Moreno, Julio Urreta, Uy, Julio Urreta. Teli Uy. Filipini, que en ese entonces no era esposa de, de... Sergio Goyri. Sergio Goyri y yo para leer, pero había otras tres niñitas, entonces las otras tres niñitas iban en Fan Fatal y yo ¿Y iba tú? con mi uniforme del Renacimiento. Ah. Que era falda hasta acá, las calcetas azules hasta acá. Bueno, entonces me ve llegar otro y, y es como, volteé a ver a José Solé y, y fue de, no, neta, así no es la chava. O sea, igual arreglada se ve más bonita. <risa> <risa> y me acuerdo que el maestro Solé me dijo, lea, y entonces me siento. Y mi texto era, vamos, don Diego, por favor camine y anímese. Pero antes decía, para la 410, para la 410, es que mandaba al enfermo a la habitación 410. Esos eran mis dos textos en toda la obra. Aquí está la carta. Y, y leo, vamos, vamos, don Diego, ah, vamos, don Diego, por favor. Y mientras estoy leyendo siento todos así, ¿no? La pena ajena. Y entonces me dice, no sirves, no sabes leer. Y le digo, a ver, no. <risa> o sea, yo acá en Tlatelolca banda, chica, chica, banda, chica, banda. Y entonces le digo, no, a ver, no a mí no me diga que no sé, tal vez sí no sé leer, pero actuar sí sé. Y si usted me da la oportunidad, entonces, entonces le hice tanto de pedo al maestro Solé que todos... Entonces me dijo, ah, a ver, quédate, vamos a ver si es cierto. Y entonces me quedé, me aprendí la obra de pies a cabeza, tengo memoria fotográfica. Y entonces un día se enferma Talina y Alejandra Maldonado, que era la secretaria sexy... Este, aparte estaba yo buenísima lo que le sigue con aquel piernón y mi minifalder hasta acá y como este, short sí, estreno, entro para la 410 y veo al público y fue como de no, aquí mejor me regreso. Ya, a, no, aquí, este es el lugar donde quiero vivir para siempre por siempre, aquí me quiero morir decir mi texto y caer muerta en el escenario o sea, este es mi lugar nunca había sentido tanta paz, tanta ¡Ah! ah me, tan completa como esa vez que ya se estrenó y vi al público. Entonces, pasa el tiempo, está, eh, la, las, las funciones eran de martes a domingo, dos funciones diarias. Sí. Y ganaba mis 170 pesos por la función y entonces ya me empecé yo a mantener. Y, y, a, y ahí, un día platicando Talina con el maestro Solé, oigo que hablan de Shakespeare o no sé qué, y algún comentario inapropiado hice... Que volteó el maestro Soleil y me dijo, tienes que estudiar. Si te quieres dedicar a esto, tienes que prepararte. Y entonces ahí entré al CEA y ya empezó todo, todo este sueño. Terminó el CEA, bien y embarazadota. Dejaste, oye, pero dejaste de, de, de estar en <risa> el ¿De estar en dónde? De recepcionista. Ah, claro, ya. Una, es que mira, era, me iba a la prepa, venía a la recepción y de la recepción al teatro, al teatro. Hasta que me desmayé y dije, no, tengo que elegir. Y elegí el teatro y dejé la recepción. ¿Qué hay de cierto que te peleaste con un ejecutivo de Televisa y que te fuiste y que por eso te fuiste de la empresa? Pues me le puse al brinco, o sea, eh, estaba totalmente enloquecida, ya, ya había llegado el anuncio del cáncer de mi papá, del cáncer de Lulú, entonces sentía como mis dos eh, pilares derrumbándose y es ¿de, ¿de quién me voy a agarrar? Pues ahora de papá Televisa, porque a mí me enseñaron que Televisa es mi casa, es mi familia y ellos me van a tener que proteger. Andan consintiendo mucho a Adrián Uribe y a mí no tanto, que yo también soy la hija femina de la empresa claro. y entonces ¿cómo puede ser eso posible? Fíjate en lo que estaba en mi cabeza. Entonces fui y les dije, si yo también, ¿verdad? Existo. Sí, pues entonces también yo quiero todo igual. No... ¿Ah, no? ¿Ah, no? Entonces me voy de la casa. Pues vete. Pero me pero mira cómo me estoy yendo por si quieres calarme tantito el brazo <risa> y pedirme que me quede. No. Bye, ándele. Vaya a hacer su berrinche a otro lado. Y entonces, sin papá, sin Lulú, sin Televisa, ¿de qué chingados me agarro? y se me... La verdad es que ahí sí las cabras se me fueron un poquito al monte. No quería enfrentar mi realidad. Estaba... O sea, veía gente que desde el... O sea, desde ya ya estaba más que en el precipicio y, y, y me grababan abajo de la mesa comentarios, por ejemplo, en un restaurante, de gente que yo creía a mi amiga y que decía, ay, qué tal lo de Consuelo. Acabada su carrera terminada. Por andar yéndole a, a tirar pájaros a las escopetas o la chica. Entonces yo veía eso y es. Y Consuelo ya no están netas. ¡Yes! Y entonces decía. Ay, ay, ay, Pero de ay, amigas ay, ay, tuyas. Que yo creía que eran amigas mías, ¿sabes? O o, conocía, o que me querían, o que iban a decir: no, a ver, espérate, está pasando por una mala racha, la va a superar. Es chingona la vieja, ¿no? No, estaban como. Y entonces eso me debilitaba mucho más. Y entonces, y ahí voy a, TV a acusar gente. O sea, muy fuera de mis cabales tantito. Y, y sí sentí también una red de apoyo de parte de, de los fans, de mis amigos, incluso de mi hermana que estaba. Ella era la que necesitaba la red de apoyo y yo no pude. O sea, no, no me daba... Cuando, una vez que la acompañé a la quimio y, y le pusieron un parche aquí y luego llegaba una, era como no, no, no, yo no puedo sí, ver esto, mi sí, hermana es sí. la diosa de segundo piso de periférico, no puede estar en riesgo y entonces me evadí y ahí le entré duro al, al alcohol, Chupirul. como no, ahí ese me adormecía las emociones, entonces me despertaba el día siguiente y decía yo no soy esto, o sea, yo no he requerido jamás de nada para superar este... Algo que me está doliendo, pero se me vino el tsunami con todo. Me acuerdo que pegué fotos en la pared de quién era Consuelo Duval para acordarme. Ay, Mis hijos suena. llegaron como anclas los dos a metérseme a la cama y a decir, de estas sales, o sea, te quedaste sin trabajo, tele, pero tienes a dos hijos. ¿Y tenías ahorritos no, un... o algo? Este, No me acuerdo. ¿Digo de nada. lo que te pudieron haber dejado? Es que nunca me quedé sin trabajar me, me, me Ay, salí de Televisa sea. y me cacharon en Los Ángeles en Estrella TV sí, sí, sí, en TV. diosa en dios no me acuerdo me dieron un yo eh, y quiero un, un departamento en Hollywood de que sea penthouse y sí sí sí Y entonces yo decía sí neta porque no me ofrecían esto en mi empresa ya y quiero esta camioneta, también así, del último modelo que ni sé manejar, pero yo también quiero. Entonces me consintieron mucho, pero no recibieron nada a cambio de mí, más que un programa y, y, y ideas. Pero me decía el señor Lieberman, bájamelas. Oh, pero están en mi cabeza las... Y me decía, es que tus ideas en tu cabeza no me sirven. Sí, me y pues dije, no, bueno, ya tampoco quiero Estrella TV. ¿No? Y los así de ya no quiero. No estaba lista, se me, aparte en mi departamento en Hollywood y mi papá muriéndose. En, no disfruté nada, no viví nada. Y luego también estuve leyendo ahí en redes que, sí, que si andabas con Yolanda Andrade, dije, por favor. Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad. Es mi compañera, <risa> es mi amiga, es la mano que me salvó. En los momentos de oscuridad más grandes, yo que lo piensen sé. lo que quieran. Yo lo sé. Con es tú. una amistad eh, intocable Pero si es que la quieren sexualizar, si la quieren satanizar. si quieren, Me vale tres toneladas de papitas con chile. <risa> de veras, me va el gorro. <risa> la amo y la bendigo. Y eh, que yo tenga amigas con preferencias sexuales, las que quieran Eso que sean, no, sea, no me hace a mí... Nada, y que sigan diciendo todo, o sea, vean, me estoy en netas rota y siempre recargada en ella, siempre agarrada de su mano y ella siempre sosteniéndome, fue Yo mi hermana sé. del alma. Yo no sé Aparecía en los momentos que, y, y aparte para hacerme reír la hija de la chingada, o sea, ni siquiera para, era para hacerme reír. Y eso, pues, no tengo con qué pagarlo. Y si la gente no, quiere decir no, que soy su no. novia, su esposa, su amante, su marida, que digan lo que quieran. Es su consorte. De, su... Lo que quieran, lo que quieran. Pero es, es que ser... parte tú eres así de, ay, te amo, te amo. Sí, adoro, y beso ay. las bocas. Sí, bueno, sí eres antes, así. cuando podía, chingada madre, ahora beso, este, zapabocas. Pero soy muy pero de su zona. beso a mis... Bueno, ya no, pero... Pero en esa época de locura, de Consuelo Duval, a adriana Adrián, Eugenio, a Adal... ¿Nunca anduviste conmigo? Nunca. Ay, qué bonito se siente. Para que vean que sí existen las amigas de alma. ¿La que sí? Nunca, nunca. Eugenio... Ay, pues, ¿qué te digo? Es mi amor. Y lo veía enamorado de una a lo de otra. No, no. bueno, Ay, no hasta te explico. Que llegó y Adriáncito, que está... su vida. Y Adrián, pues, ¿qué te digo? Adrián, algún... Yo vivo enamorada de Adrián, pero a la buena, yo creo que es... De esos compañeros que quieres el resto de tu vida a tu lado, también Omar Chaparro le está jugando Omar, la batalla. Cito, mi vida. Que dices, ah yo quiero uno así para todos los días de mi vida. Estoy yo muy enamorada. Sí. Y con Adal no. Con Adal no. También me enamoré de, de, de Adal, pero, pero algo pasó ahí, como que Adal nunca. De trabajo, ¿no? Más sí, bien. siempre fue una relación de trabajo. No, no le hay así de. Ay, por donde. No hasta el alma, pero creo que sí soy de sus mujeres favoritas y también a él lo besaba en la boca hasta antes de casarse. Consuelo, ¿y qué le diría Consuelo Duval a María del Consuelo de Usoz Calzada? Eso, le diría que, que lo hizo muy bien, que no cambie, que su esencia es su esencia, que siempre esté presente porque es la que protege a esta que de repente se le van las cabras y ella me mantiene como en... En, en paz, en, en tierra, en, en centro, y que, que no me la vuelvo a llevar entre las patas. Nunca más. No, no, no la vuelvo a exponer. Ella es otra mujer. La, la, la de las apariencias es Consuelo Duval, Consuelo dos Oches. Es muy inocente. Se quedó en esa, en esa virtud de, de niña chiquita, de, de, de, de capacidad de sorprender, que de repente todas estas magias, de apariencias, la, la pueden perder. Y no. La esencia y el alma son... Eso, es, eso no se da a cambio de nada. Como el alma de tus hijos, porque los veo muy maduros cuando dan entrevistas, cuando hablan de ti. Y se burlan de mí, me dicen concha. Y... ¿Concha por qué? <ríe> por irrespetuosos, así, oye, concha, soy tu madre. no Creo que lo hice muy bien también con ellos, que... Que, que si un día faltara yo, ellos van a seguir mi camino y van a, a seguir como mi ejemplo y, y me van a ver en ellos. Eso, eso me da mucho orgullo porque son almas buenas, muy artistas. Y muy guapos. Y muy guapos. Lo, del, lo de la cara es lo de menos. Su corazón es bien bonito. Exacto, pero refleja lo que tienes ¿verdad? adentro. Sí, estoy contenta hecho buenos hijos, ya están grandotes ya están a punto de dejar bueno, Pali ya dejó el nido, Michelle está a punto de eso te voy a preguntar, siguen viviendo contigo. ay, solo Michelle, pero pues vive conmigo sin vivir conmigo, somos como roomies sí, claro, ¿No? claro, claro claro. ya es el, su espacio, ya están grandotes y ya tengo yo que empezar como a ver el camino qué? hacia el resto de mi vida qué quiero, para dónde voy si quiero seguir con esto si no, está, está chistoso pero por lo pronto sí el, el espectáculo es mi vida y bueno pues algo que le quieras a decir a tus millones de seguidores ay que gracias, gracias me llevaste así por el caminito bien bonito de las entrevistas y me siento muy cobijada y muy amada y me da mucho gusto abrir mi corazón y compartir mi vida con ustedes saben que no, que no soy de máscaras que a veces puedo llegar hasta ser imprudente pero pues esta es la consuelo neta que, que el público quiere y así me quieren y me hace sentir muy feliz Consuelo, gracias a por ti, compartir. A ti, Qué rico estar en tu casa. Qué es qué tu gusto? casa, mi reina? Gracias. ¿Qué es tu casa? <ríe> sí. Muchas gracias. Así que gracias por estar aquí, Consuelo, mi querida Consuelo Duval. Y gracias a ustedes por habernos recibido ahí, donde ustedes están. Les mandamos muchos besos Mucho. y que Dios los bendiga. Mucho. Gracias, Consuelo Duval. Gracias, gracias.